Hermoso vestido para niña, blanco con negro y un pequeño detalle en la pechera, muy fácil de realizar. Aquí se muestra el patrón con sus medidas. Previamente cortada la tela, la pechera, la parte delantera, la parte trasera, el refuerzo. tirantes 23 por 8 centímetros y la falda se muestran las medidas así nos queda este hermoso vestidito para niña que se muestran los botones ya previamente cortada la tela como mencionamos aquí está el forro de la parte delantera pasamos costura los tirantes de esta manera si no queda los tirantes volteamos. Listo, ahora le vamos a pasar costura por toda la orilla en una tela flexible en esta parte. Vamos a colocar un pequeño encaje Lo colocamos de esta manera Luego le colocamos los tirantes Y el refuerzo Pasamos costura Ya listo, hacemos pequeños cortes Para que pueda doblar bien El escote, esta parte cuando la volteemos Así nos queda Ya casi listo esta hermosa pechera Ahora vamos a colocar el refuerzo a la parte trasera. Pasamos overlock y doblamos ahí en esta parte. Ya doblamos, no se ve bien porque está negra, pero vamos a colocar una elástica. Pasamos la elástica poco a poco en la costura que hicimos y volvemos. Sacamos con mucho cuidado la elástica, si nos queda la parte trasera y la parte delantera con su refuerzo. Pasamos a moverlo en esta parte, abrimos y pasamos costura toda la orilla en esta parte. Luego le vamos a colocar la parte trasera. Fíjense bien. Y forra, voltea, for, forramos, volteamos, forramos la parte trasera. Nos queda así y volteamos. Con costura a los lados listo ahora en esta parte cuarta parte vamos a colocar los tirantes de la parte trasera pasamos costura y de una vez vamos a colocar unos botones muy hermoso la parte de abajo vamos a colocar una falda el patrón se encuentra las medidas derecho con derecho y pasamos costura igual de este lado y le hacemos un ruedo vamos a colocarla en la pechera de esta manera buscamos el orillo introducimos hacia adentro y pasamos costura la fijamos con alfileres y pasamos costura, listo ya le estamos pegando los botones a mano y así nos queda este precioso vestido. Muy fácil de realizar, pero que ustedes también lo puedan confeccionar.